Eh, hoy estamos acá reunidos para hacer una exploración sobre diferentes aspectos neuropsicológicos de la memoria o de las memorias, podríamos decirlo mejor, ya que no podemos hablar de la memoria como un solo fenómeno, sino como múltiples procesos. Entonces, hablemos mejor de neuropsicología de las memorias. Eh, bien, ¿qué podemos decir que es la memoria? A ver, ¿quién se, quién, ¿quién se atreve a dar una definición de memoria? Levanta la mano. Eh, ahí es, por aquí, por aquí. Este, este. Ahí tiene la mano levantada. Nicolás, cuéntame. Para ti, para ti o de lo que has leído, de lo que sabes, ¿qué entiendes por memoria o memorias? Eh, pues es, eh, son, pues la habilidad o habilidades para retener, buscar y leer información. ¿Leer? ¿Cómo así leer información? ¿A qué te refieres? Eh, pues me refiero más a, como recibir, sí, como a, retener, retener, sí, sí, pero buscar, pero, sí. sí, como interpretar un poco también, como oh, está eh, más, más la parte de cómo semántico. se, ¿Qué? componente como semántico, como de comprensión, sí, sí, sí, sí. ya te entiendo, Sí, pero buscar no sería tanto una propiedad o una característica de la memoria, eso sería más de la atención, ¿sí? El de, de, de, lo, de los sistemas de orientación atencional, de buscar información. ¿sí? Una vez estableces, una vez has, como que desde un modelo cognitivo, una vez eh, ya tienes o has fijado tu foco atencional ya sobre lo que estás percibiendo, atendiendo, puedes decir lo que tú dices, ¿no? Cómo poder mantener o interpretar y usar esta información a corto o largo plazo. Gracias, Nicolás. Listo. Lieta. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Juli? Bien, profe. Profe, pues la memoria es un constructo sí. hipotético. Eso. Que se ha creado para definir ese proceso en el cual nosotros codificamos la información del ambiente para después recuperarla. ¿O pues ya en el corto plazo para Ese recordar? Procesos. ¿Ese ¿Sí? proceso o esos procesos? Esos procesos. Exactamente. Bueno, tú le das al punto con lo que, con lo que es cierto y es un, una palabra, es decir, es un constructo que como tú muy bien lo dices los psicólogos o incluso las personas de la vida cotidiana, ¿no? Utilizamos para tratar de referirnos a algunas cosas que hacen las personas, como qué cosas, poder usar lo que han vivido, ¿no? Para eh, más adelante. Listo, Julieta, gracias. Muy bien. buena definición. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo sobre la memoria? Alguien me dice que se están, se, están escuchando bien o están escuchando cortado. Yo te escucho bien, profe. Ah, bueno, listo. María, María Alejandra, revisa por favor la... Sí, eres tú, parece. Bueno. ¿Alguien iba a decir algo más? No sé si corté, le corté la voz a... ¿Cómo? Dime, Camila, te estoy escuchando cortado que quería. Si quieres, escríbelo. Ya. Te estoy escuchando cortado. Escríbelo en el chat y yo te leo, ¿vale? Mientras, mientras arregla la conexión a internet tuya. Bien. Eh, entonces, sigamos. Entonces, como lo decía hace un momento, Juliana es un constructo hipotético, es decir, al igual que la, la percepción la, el, y, el, y la atención que ya hemos visto, son palabras que en algún momento se han comenzado a usar en la historia de la humanidad, ya sea en un ambiente científico o no científico, en algo que se conoce como la folk psychology, como la psicología popular, ¿sí? La, o sea, esto no es... Y, y, y incluso a muchas personas, de, de, de, de psicólogos, principalmente de la línea... Eh, conductual les disgusta usar o no se sienten cómodos usando esas palabras, dado que son palabras con un fuerte uso en la, en, en, el, en la vida cotidiana. no El problema de estos constructos o de estas palabras de la psicología popular es que muchas veces, como lo hablamos con atención, pueden llevarnos a, eh, pues a, a tratamientos muy ligeros y a comenzar a hacer una psicología del consejero, del amigo, de barrio, del, del cura, y esa no es la idea, ¿no? Entonces, si vamos a hablar y usar los conceptos de memoria, tenemos que usarlos con rigor, sabiendo siempre que, eh, o tratando siempre de controlar ese lenguaje popular, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de memoria, estamos hablando de múltiples formas de usar, o sea, es una palabra que se, re se refiere a muchísimas cosas, ¿sí? Tanto en ámbitos científicos como en ámbitos populares. Es más, cada vez salen más o emergen más usos de la palabra memoria, ¿no? Ahora se habla de memoria muscular, se habla de memoria celular, se habla de memoria epigenética, se habla de memoria cultural, se habla de memoria RAM, se habla de memoria, bueno, se habla de una cantidad de formas de memoria que muchas veces uno dice, pero bueno, de eh, ¿qué de verdad significa el concepto memoria? ¿Sí? Queda uno medio perdido. Principalmente cuando uno lo quiere abordar de una forma eh, operacional, de una forma rigurosa, desde una forma científica, desde por lo menos la neurociencia, la psicología y, y, y la neuropsicología, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Bueno, incluso, bueno, cabemos toda esta confusión, por eso me gusta tanto este, este cuadro de Salvador Dalí, porque. Eh, Sabemos que la memoria está relacionada con el tiempo, pero su uso tan difuso a través de las culturas, a través de, de, de las sociedades, pare, nos lleva como a sentirnos dentro de este cuadro, ¿no? Donde no de, se deforma se completamente esas, esas acepciones temporales. Mm, cuando lo vemos etimológicamente, ¿sí? Y, bueno, ya acá. Mm. Camila nos dice que quiere decir que cuando hablan de memoria la, lo relaciono con procesos de codificación, almacenamiento y recuperación. Muy bien, gracias, Cami, eh, para poder recordar experiencias y sentimientos. Ya vamos a volver, en un momento volvemos con su definición, Camila. Entonces, bien, entonces, etimológicamente proviene del francés memoria, sí, y esta a su vez viene del de, latín, eh, memor, o memor, creo que es, que, que en últimas están al, aludiendo como a recordar, ¿sí? Del latín tenemos como in memoria ¿sí? Entonces, y, esta, y el uso que tenemos de memoria como recordar, como remembering, como rememorar, ¿sí? Eh, o recrear una experiencia ya vivida. Eh, es un, es un uso que comenzó a darse en la Edad Media, más o menos eh, a partir del siglo IX ¿sí? eh, y hacia adelante, ¿no? Pero, pero era un, y, y, el, y parece que el uso se va a difundir en Europa, principalmente, solamente hasta el siglo XVI. ¿sí? Entonces, antes de eso, ¿era que la gente no tenía memorias? Pues no, porque no se hablaba de memoria como tal. O sea, no, era, no, era un, no era un fenómeno. Eh, que le importaba a las personas, si no lo nominaban de esa forma. Tal vez todo el mundo se daba cuenta que podían recordar, o sea, podían recrear experiencias previas, pero acá, aquí vamos ahora más adelante a hablar algo bien particular con las memorias explícitas, por ejemplo, el recordar, la memoria episódica y es que dependen enormemente del de lenguaje y la cultura. Y definitivamente, si a ti, si en tu cultura, desde niño, no te han educado para recordar, y para, crear, para creer que, que hay experiencias auto-atribuibles, pues más adelante tú no vas a tener esa capacidad, o sea, tú no vas a tener es, como ese, ese Facebook en, en tu cabeza de poder decir, ah, yo viví tal día, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, poder tener moment, memorias autobiográficas en Formato como de video, entre comillas, poder recrear esas experiencias vividas depende de claves lingüísticas y claves culturales que en muchas culturas no existen. Y no es que no, entonces las personas estarían, entre comillas, sin un pasado autonoético, sin un pasado autotribuible. Y eso no es grave, es, simplemente tienen otras formas de funcionar. ¿sí? O sea, esto no es un requisito, poder recordar. Entonces, eh, esto lo puse acá simplemente para que se dieran cuenta que que el concepto tiene más o menos un, un, una emergencia relativamente tardía en la humanidad y, eh, y vamos a ver ahora cómo tratarlo, ¿no? Hay diversísimas acepciones del concepto de la palabra memoria, ¿sí? Es una de esas palabras que tiene un fuerte sesgo de representacional, computacional, internalista, mentalista, definitivamente porque... Cuando uno habla de memorias, entonces quién es el que recuerda y entonces nos metemos el problema de si esos recuerdos están guardados, almacenados dentro de un sistema, sí, ¿Y dónde están y dónde los encontramos y qué, pa ¿sí? cómo se guardan ahí y en qué formato están guardados esos, esos recuerdos. Entonces nos metemos en una cantidad de problemas que a los a, a gran pa a muchos psicólogos de corte conductual de una de una postura un poco más de un positivismo lógico no les gusta. ¿Sí? De ahí, o sea, Gilbert Ryle Big Stein y, y, bueno, y más adelante, Rives y Campos, peleaban muchísimo con este tipo de conceptos, como de memorias, deseos, ¿sí? Porque pues, nos meten en una camisa difícil de superar y es una camisa del de, dualismo, ¿no? O sea, algún, el libro de Gilbert Ryle se llamaba Los Fantasmas en, en la Máquina, porque hablar de memorias, de deseos, es como tratar de decir que hay fantasmas dentro de una máquina, ¿sí? Entonces... Ahora vamos a ver cómo podemos conciliar desde una postura materialista no representacional la memoria. ¿sí? Eh, bien, en la actualidad, eh, y básicamente desde la década de los 60s, más o menos, 50 s que, que es cuando emergen las ciencias de la informática con las teorías de la información de Shannon y, y otros, y pues toda esta revolución que no sé si en otros cursos les han hablado, de pronto en procesos cognitivos pues básicamente gran parte de, de la postura actual que está en psicología y en la sociedad sobre creer que existe una mente como procesos, como programas informáticos dentro de, un, dentro de un hardware llamado cerebro, es algo que emergió en la década de los 50, 60, antes no se interpretaba de esa forma, ¿sí? Y eso pues es la postura que reina en la neurociencia cognitiva, en la neuropsicología cognitiva, en la neuropsicología en general, y es esa, asupción, esa acep acepción informática, ¿no? Creer que la memoria es estar relacionada con información. O sea, que en el mundo hay información. A mí siempre me parece extraño a qué se refieren con eso información. Sí? Y más ahora que estamos a puertas de la nueva película de Matrix 4. Entonces... Yo me imagino a la gente como viendo unos y ceros, bueno, tampoco así, pero pues va en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué es, ¿a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de que uno puede almacenar información? En realidad el cerebro es una máquina de almacenamiento de información. Yo que he trabajado en, en muchísimos niveles de neurociencias, desde genética, pasando por... Eh, biología molecular, por histología, anatomía, fisiología, he visto, o sea, cerebros, de, de, en, en, o sea, componentes biológicos del cerebro en múltiples niveles, se me, eh, se me hace difícil ver ahí información, ¿sí? O sea, yo en realidad en la sinapsis no veo información, siempre, siempre he sido muy escéptico de proponer que el cerebro computa cualquier tipo de información, ¿sí? O sea, eso me parece un trato hasta cierta forma un poco superficial y simplista de lo que hace el sistema nervioso. Pero bueno, igual es la postura reinante en la actualidad, ¿no? Para la mayoría de los científicos en neurociencia cognitiva en psicología, eh, la memoria está relacionada con una capacidad de un sistema para eh, codificar, almacenar y recuperar información, que fue algo parecido a lo que nos decía Juliana y lo que nos escribió en el chat... Eh, Camila, ¿sí? Y entonces es esa tendencia, eh, es esa, esa postura a, a, a ver eh, la memoria como información almacenada, o sea, información codificada, almacenada y susceptible de ser recuperada a través de diferentes mecanismos de recuperación, ¿sí? Que es una postura puramente cognitivista, computacional, informática, basada en la metáfora del ordenador, ¿sí? Eh, y algunos dirán, bueno, ¿cuál es el problema? Yo a, este, a esa postura le voy a los problemas, pero principalmente en educación. Cuando tú crees que la información es algo que se codifica, se almacena y se guarda, pues entonces así mismo tú vas a, a, a tratar el conocimiento de las personas, ¿no? Y entonces las clases, los exámenes, todo lo vas a basar como en estas posturas de tratar de sacar la información a las personas o de guardar la información o como si tuvieran información en las cabezas, sí, dentro de las cabezas. Muy bien. Eh, eh, aquí también otra cosa que hay que tener claro es que dependiendo de la postura teórica, dependiendo de cómo lo estés abordando, no habría una distinción clara, ¿sí? operativa, entre memoria y aprendizaje. Esto es algo que también le, le incomoda a muchas personas, ya que muchos dicen, no, pues el aprendizaje es el acto de adquirir la información y la memoria ya es mantenerla y usarla más adelante. Pero como ustedes vieron en la lectura, literatura, eso no es tan simple. Y condicionamientos clásicos, operantes, habituación, que son típicas formas de aprendizaje, son, pueden ser considerados también formas muy básicas de memorias. ¿sí? Entonces, esa distinción de, aprend de aprendizaje y memoria... Yo, es más bien artificial. Esa, esa difícil, diferencia es simplemente dos palabras que se pueden usar para aludir a cosas similares. ¿sí? Una palabra tiene, una, tiene un, un trasfondo un poco más desde el ambiente. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje y las teorías del aprendizaje, estamos enfocándonos un poco más a los mecanismos, procesos, fenómenos que ocurren alrededor del ambiente y la conducta. Mientras que cuando estamos usando los conceptos de memoria, estamos refiriéndonos un poco más a teorías, procesos, con, eh, fenómenos que ocurren hipotéticamente dentro de los individuos y que explicarían esa conducta en ese ambiente. ¿no? Entonces, uno es una óptica más externa, conductual, otro es una óptica más interna e eh, íntima. ¿sí? Entonces, pero en últimas yo no le veo mucha diferencia. O sea, las dos se refieren más o menos a las mismas conductas, pero desde diferentes explicaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Eh, ya miro. Sebastián, creo que estás levantando la mano. Sí, profe. Cuéntame. Eh, si no, te voy a preguntar si tú ahorita vas a hablar de eso que es memoria muscular o si te hago la pregunta de una vez. Mm, no, no voy a hablar para nada de memoria muscular. Ah, entonces, Cuéntame. Entonces, Quiero preguntarte como tu opinión, o sea, yo he visto eh, artículos en los que dicen que, digamos, las personas que hicieron ejercicio por varios años y suspenden, cuando retoman, tienen una mayor como posibilidad de recuperar lo que habían ganado en comparación a personas de su misma edad que empiezan en ese momento. Entonces, sí. pues, lo que he visto es eso, o sea, como que dicen que es memoria muscular, como la predisposición, no sé, ¿tú qué opinas? Pero no, si, es que, si he escuchado la palabra, eh, más o menos entiendo a qué se hace referencia cuando lo usan principalmente en ámbitos populares o, o de fisiatría o de fisioterapia. ¿sí? Eh, definitivamente no se están refiriendo a un comportamiento. ¿sí? Por ahora, el concepto de memoria que vamos a usar de aquí en adelante son, son, es un, es un, es un fen son fenómenos, procesos, mecanismos, como quieras llamar, atribuibles a organismos vivos. ¿Sí? que se mueven a todo el organismo, no a una parte de su organismo. ¿Sí? Entonces, yo no veo ni considero apropiado usar la palabra memoria para referirse a procesos celulares, eh, moleculares, histológicos o musculares, o de, o de cualquier testigo, ¿no? De, de, de, de cualquier tejido. ¿Sí? Pues así como pues, también podríamos hablar de, de memoria gástrica, de memoria inmune, de memoria… y básicamente yo creo que se está refiriendo a una propiedad de muchos de los tejidos, yo creo que casi todos los tejidos tienen la propiedad de, de, de ser eh, plásticos, y, y, o sea, de modificarse en función del ambiente, en función de lo vivido, y esa modificación plástica en función del ambiente y de lo vivido les permite ajustarse rápidamente a, a ambientes similares, sí preprogramarse y tiene que ver con mecanismos epigenéticos, donde se expresan proteínas de forma más fácil. Eh, o sea, se, se, se programa el tejido para funcionar de cierta forma, incluso desde la activación de genes, dependiendo de las experiencias que se han vivido, ¿no? Pero eso es un proceso a nivel del de tejido, ¿sí? Eso okay. se ve en todos los tejidos, desde el estómago, para el páncreas, el corazón, eh, los pulmones y los músculos. Entonces, si es así, tendríamos que hablar de memoria para cada tejido, pero si es de verdad memoria, si estaremos hablando de eh, las modificaciones en lo que hace un organismo a través del tiempo, a partir de sus experiencias, tal vez no. Sí, entonces, ahí sí no sé. entonces, por ahora, y okay. en psicología, hablemos de memoria solamente atribuible al comportamiento, es decir, a todo lo que hace un organismo con todos sus tejidos, <ríe> no solamente Listo. con el músculo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Igual, y, y con eso también nos liberamos el, el San Benito de la memoria cultural y de la memoria histórica, ¿sí? Son también usos que se pueden dar, pero no estamos hablando definitivamente de lo mismo que de lo que estamos hablando de la memoria en términos de neuropsicología, ¿sí? Son usos diferentes con otros criterios para el uso de, la, de, las, de las palabras. Bien, gracias Sebastián. Entonces... Eh, yo les voy a dar, si quieren, les voy a proporcionar esta definición a los que les gusten las definiciones claras. En el libro les dan una definición. Si se dan cuenta en el capítulo, la definición que dan de memoria es una definición puramente computacional. Y es una definición, pues, básicamente la que se maneja en neurociencia cognitiva y neuropsicología, la, la que les presentan en el libro, ¿no? Como la capacidad de los organismos de eh, codificar. Eh, Re, eh, retener y, re, y recobrar información eh, en un ambiente. ¿sí? A mí como, eh, me, yo soy de esos que me siento supremamente incómodo con las posturas computacionales informáticas, ¿sí? yo no creo que seamos ni computadores, ni que manejemos información, ni que, tengamos un, ni que la mente sea un software y el cuerpo un hardware, Sí, o el cerebro en hardware, ni en las posturas eh, eh, cognitivistas, entonces trato de crear mis propias interpretaciones con las que me sienta más cómodo. Y una interpretación con la que me siento más cómodo, que está más cercana de, la, de las definiciones de aprendizaje, básicamente así, definen aprendizaje en múltiples teorías, es esta, ¿no? Que es una variedad de cambios, ¿sí? En la forma como se comportan las personas, ¿sí? O sea, es un cambio, una plasticidad en el comportamiento. O sea, lo que cambia es la probabilidad. ¿Qué tan probable es que tú vuelvas a hacer alguna, alguna conducta? ¿Sí? O un tipo de conductas. Ya sean verbales no verbales. Verbales como, por ejemplo, decir yo viví tal cosa. Como, por ejemplo, decir, ah, yo estuve ahí. Como, por ejemplo, sí, yo lo vi. Ah, la respuesta es la A, la B, la C, la D. O sea, todas esas son conductas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tú imitas un tipo de esas conductas? como consecuencia de una experiencia específica, ¿no? Entonces, vivimos experiencias, esas experiencias dejan huellas eh, conductuales en nosotros, dejan de alguna forma, hacen que, que nuestro comportamiento cambie hacia el futuro, de, y entre más probable sea la aparición de un comportamiento, o sea, más constante, más eh, eh, fuertemente determinado esté, podemos hablar de, formas de, de diferentes formas de memoria. Con eso podemos, aquí con esta definición tan general, acomodar cosas tan simples como la sensibilización, el efecto pre, eh, priming, ¿sí? el, o la memoria episódica, la memoria semántica, es que son muchísimos tipos de memorias. ¿sí? Bien, listo, ¿alguna pregunta sobre este tipo, sobre la concepción general del, del concepto, valga la, huelga la redundancia del, del concepto de memoria? Catalina, cuéntame. Hola, profe. Eh, Hola. Eh, pues, quería comentarte una asociación que hice, a ver tú qué opinas. Dale, dale. <ríe> es que, dale. Con la definición que diste, mmm, me acordé del concepto como de trauma. Uh -huh. Entonces, digamos que, eh, digamos que el trauma sería como un tipo de memoria o algo así, ¿sí? Porque sería, pues, digamos, en algunos casos comportamientos, pues, pueden ser emocionales o cosas así, ¿no? Sí, claro, incluso, como vamos a ver, englobaría diferentes eh, form formas, tipos, o procesos de la memoria, ¿sí? como lo queramos llamar. Eh, en el... Eh, en lo que se conoce como trauma, cambia, hay aprendizajes eh, asociativos como condicionamiento eh, clásico, ¿sí? o sea, definitivamente se pueden asociar situaciones similares eh, que, que sucedan o acaecen alrededor del trauma que susciten otra vez la, la reacción traumática, ¿sí? que eso se conoce como eh, estrés postraumático, entonces eh, hay un fundamento de estrés postraumático, pueden haber fobias, pueden haber eh, ansiedad, entonces estaría ese componente de lo que tú hablas de las memorias emocionales, ¿sí? del componente entonces sí definitivamente sí condicionamiento clásico aversivo gracias eh, Camila eh, pero también estaría hay, hay varios fenómenos por ejemplo hay sesgos atencionales incluso en el trauma hay sesgos perceptuales que podríamos hablar de cambios en la memoria sensorial ¿sí? entonces las personas por ejemplo se, se, se eh, yo, es que es un tema sobre el cual yo he investigado bastante no y es, es como mi tema de, de trabajo eso hice es mi trabajo de grado, principalmente durante la, la adolescencia. Eh, entonces, no con la palabra trauma, que son de, otro, de, de los conceptos que no me gusta, pero sí te entiendo, ¿sí? Entonces, como, eh, entonces mmm, las personas, por ejemplo, sin saberlo, eh, se vuelven mucho más sensibles y orientan más fácil su, su atención hacia las señales aversivas. ¿sí? Una persona que ha sido maltratada, abusada o, o víctima del conflicto armado, ¿sí? Eh, tiende a ver el mundo más agresivo. Eso es un efecto eh, atencional eh, que va, va a sesgar su percepción. ¿Sí me hago entender? Y podríamos decir que hay ahí un efecto de, de, de facilitación, de, de premium. ¿sí? O sea, su percepción, su atención está facilitada para tratar de buscar en el mundo eh, la amenaza, porque es altamente adaptativo. Por lo tanto, su comportamiento siempre... O sea, la probabilidad de que emita una conducta evitativa es mucho más alta, dado que el mundo lo está percibiendo como algo amenazante. Incluso las conductas agresivas serían una extensión de esas conductas evitativas, ¿no? O hacer amenaza. O hacia la amenaza, tú evitas o atacas. Eh, y entonces, sí, tienes razón. O sea, todo, la, todo el tramo lo podríamos explicar desde esta postura de la memoria. ¿Sí? ¿Y, y entonces, ¿eso implicaría que la memoria... O sea... En, en el caso de que se haga como terapia para tal vez trabajar un trauma y poder como avanzar en ciertas cosas, porque tal vez pues, o no sé. lo que practicar. haya decidido tomar terapia, se podría decir pues que entonces la memoria es plástica o sea, para hay, gener, no, hay, hay, hay componentes más plásticos que otros, ahora lo vamos a ver si quieres mantenemos esa pregunta abierta durante toda la clase porque vamos a ver diferentes tipos de memoria y si quieres en cada tipo de memoria miramos qué tan plástico es ¿Sí? Porque, por ejemplo, los aprendizajes motores son menos plásticos que los aprendizajes eh, eh, episódicos, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Es más fácil que tú cambies, la, reinterpretes diferente una experiencia vivida, ¿sí? A que reacciones de forma diferente una experiencia vivida. Los mismos condicionamientos no son tan plásticos, ¿sí? Que ese es un problema. Entonces, es muy difícil hacer, cambiar todo ese condicionamiento y que tú dejes de tener de, de, de estrés postraumático, ¿sí? Sí, claro, tú puedes pensar y interpretarlo imaginar que lo viviste de otra forma, pero cuando tu cuerpo, cuando todas estas señales se vienen, tu cuerpo reacciona, se va en tu cuerpo, en tu cerebro, con todo. También los aprendizajes motores. Si yo, tú hasta, aprendiste que ante ciertas señales siempre vas a, a tener un automatismo motor, es muy difícil sentir cambiar ¿no? Como cuando tú ya aprendiste a bailar o a hacer un ejercicio de alguna forma. Poder cambiarlo es muy complicado. ¿Sí? Por eso es tan principal. Si quieres, lo, lo veremos, ustedes, ¿sí? pero sí. Pero, de nuevo, en resumen. Cuando estamos hablando de trauma, no estamos hablando de una sola forma de memoria. Estaremos hablando de múltiples formas de memoria enlazadas desde tiempos principalmente con la época del trauma. ¿Sí? Y por lo tanto, si vamos a hacer intervenciones, tendrías que intervenir con cada forma de memoria, con las facilitaciones, con los componentes semánticos, con los componentes episódicos con los componentes procedimentales, con los componentes afectivos. Por lo menos seis, y para cada una digamos que serían eh, tres sesiones, cuatro sesiones de trabajo, tres, seis, ya 24 sesiones de, de intervención al menos. <risa> o podrías hacerte un protocolo para víctimas del conflicto armado, por ejemplo. Sería un tema bien, bien chévere. Dale, dale. Eh, Camila, Catalina. Bien, Entonces, sigamos acá. Eh, ¿Por qué no hemos pasado a la primera diapositiva? Entonces, vamos a hablar rápidamente de la historia del concepto, de, de, de, de, de, del abordaje de la memoria. ¿Sí? Y la, el, el, el, bueno, y esto no me va a detener mucho tiempo para no, para poder a, ir, ir más adelante a, a, a, como a la carnita, ¿no? Que es cómo se consiguen los diferentes tipos de memoria. Entonces, te, vamos a hablar de tres periodos de la memoria. El primer periodo comprendido eh, más o menos entre mil eh, antes, ¿sí? eh, durante el siglo XIX, hasta la mitad del siglo XX, ¿sí? Eh, más o menos 1956, acá lo pongo 60, pero va a ser 1956, ya les digo por qué. El segundo periodo va a ser más o menos de 1956 a 1980 y el tercero desde 1980 en adelante. El primer periodo pues tiene que ver con el surgimiento de la psicología como ciencia y los, tra y los primeros trabajos, eh, primero, la las primeras como los in primeros intentos eh, teóricos, rigurosos, por, de, por tratar de crear u, una teoría sobre la memoria, eh, y los primeros trabajos empíricos en laboratorio para tratar de contrastar y crear esas teorías. ¿sí? Eh, aquí esto va a surgir básicamente eh, en Norteamérica, eh, y eh, uno de los grandes padres de la psicología es William James. Entonces William James habló en uno de los capítulos de sus de su principios eh, de psicología, él, él era sobre memoria, ¿sí? Eso ya lo estoy mirando. Entonces, él, él, él hablaba de tres, como de tres momentos o de tres formas de la memoria, ¿sí? Una memoria a corto plazo que él la llamaba primaria, ¿sí? Que es poder usar en pasados unos cuantos segundos lo, lo que habías vivido y ya, y él propuso más o menos cuáles serían, los, eh, cómo se presentaría esta memoria, eh, su importancia y cómo podría también verse un poco alterada o influida por las condiciones del, del, del contexto. ¿sí? La memoria secundaria que tendría que ver con usar, es, uh, eh, usar esas experiencias. Eh, una vez has hecho otras cosas, esto es cuando no has cambiado de tarea, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, ya sería cuando tú has cambiado de tarea, poder volver a recobrar o usar la experiencia que ya se había vivido. Y una memoria terciaria, eh, que sería una memoria ya a mucho más largo plazo, donde ya han pasado varios días, donde ya eh, y eh, tú eres capaz de Recurrir a las experiencias, los conceptos, los aprendizajes ya vividos para, eh, y de cierta forma esto estaría consolidado, ¿no? Esta no necesariamente está consolidada, se podría perder fácilmente por olvido, por falta de entrenamiento, y esta con entrenamiento eh, se podría consolidar hacia futuro. Más o menos es como la propuesta clásica de William James cerrando el siglo XIX. Sí, o sea, un poco más de... Miren que esto no es ni muy viejo, ¿no? Esto no, no tiene sino 140, 130 años, más o menos. Sí, o sea, el concepto y el uso, y el uso de, la, de la memoria como concepto científico es bastante reciente. Más adelante, vienen los, durante el siglo XX, vienen varios eh, trabajos, por ejemplo... Eh, Becherev, eh, en Rusia, el, el, eh, ellos pudieron ver que habían pacientes, habían personas con lesiones en el lóbulo temporal y esas personas perdían la capacidad de crear nuevos recuerdos, algo que más adelante vamos a llamar amnesias anterógradas. Él acuña el, el concepto de amnesia como esa dificultad de que para generar nuevos recuerdos, para generar. Y para poder recordar lo vivido a partir de después, eh, o después de la lesión y, y se propone el lóbulo temporal, principalmente en la cara medial como eh, fundamental para esa, ese proceso de, de recordar. ¿sí? Más adelante vienen pues trabajos, por ejemplo, de, de Lasley. Lasley eh, el, el, el, el, eh, eh, comienza a usar ratas, ya modelos animales, que se incluyen modelos animales en el estudio de la memoria los famosos, con los famosos mmm, laberintos, entonces Lassley hacía algo muy simple, él le enseñaba laberintos a raticas, y luego eh, hacía una lesión en alguna parte del cerebro de la rata, del lóbulo temporal, del lóbulo frontal, entonces cada una de estas linecitas azules es donde él hacía las lesiones, ¿sí? y él luego volvía, cuando ya la ratica se recuperaba, a, a, a, eh, volvía a evaluar la ratica en el laberinto, ...a ver si ella había olvidado el laberinto. Entonces, el engrama sería como el lugar en el que se encontraría la memoria. Sería el almacén de la memoria, en este caso el laberinto de la rata. Eh, ¿Y qué encontró él? Pues que no había, en ningún lugar estaba guardado el laberinto. O sea, la memoria la, sobre el laberinto no estaba guardada en ninguna parte... Cada linecita que él hacía, cada corte que él hacía, cada daño que hacía, dañaba de alguna forma la capacidad de la rata para resolver el laberinto, pero no hubo ninguna línea, no hubo ningún daño que ocasionara que las raticas perdieran en general la capacidad de resolver el laberinto. Entonces, él ahí va a proponer que en realidad la memoria no está localizada en ninguna parte, que no existe tal cosa que el engrama no está localizado en el cerebro, eh, en un punto específico, sino que estaría distribuido a través de todo el cerebro con el principio de equipotencialidad y de, de acción en masa ¿no? entonces, que eh, en realidad, el recordar el recuerdo del laberinto y para hacer el laberinto de la rata, estaría distribuido a través de todo el cerebro de la rata Eso es un poquito las conclusiones que es el paso de una postura puramente localizacionista a una postura holista en el cerebro sobre la memoria eh, fueron famosos también los trabajos de Ebbinghaus, Gauss, a Gauss le, le, le debemos el primer trabajo científico, el laboratorio riguroso sobre la memoria, ¿sí? eh, y él comienza a crear las famosas curvas de memoria, que todavía se siguen usando en neuropsicología, y era proporcionarle un conjunto de sílabas, en este caso eran sílabas sin sentido, ya vamos a ver por qué era importante que las sílabas no tuvieran sentido. Eh, o sea, que no tuviera un significado en la cultura. Entonces eran sílabas que, o palabras que no tenían ningún significado y las personas debían aprendérselas, ¿no? Entonces acá miraban como la cantidad de palabras aprendidas y él se daba cuenta que entre eh, más repetían las palabras, pues más palabras podían recordar. O sea, que eh, había una curva de memoria, ¿sí? Y que estaba en función de la repetición, ¿sí? Es el porcentaje de palabras aprendidas dependía enormemente de cada intento de, repetir, de repetición de las palabras. Y a la quinta repetición, por lo general, ya se lograba recordar la mayor parte de las palabras, digamos, listas de 20 y 30 palabras. Esto se sigue usando en neuropsicología. Nosotros no lo vamos a hacer en este curso. Eso se hace en neuropsicología clínica, para los que les interesen. A ellos les enseño a usar la curva de memoria por ejemplo con el neuropsi o con el CBLT, California Verbal Learning Test para evaluar para eh, y es un proceso necesario en neuropsicología, donde uno hace una curva de memoria. ¿Sí? Es uno el eh, taller de neuropsicología de memoria consiste en eso, en repetir cinco veces objetos, que ahí sí tiene sentido, y ver cómo los están recordando, ¿bueno? Y el que comenzó a darse cuenta Ebbinghaus que cuando pasaba el tiempo se iba degradando la, eh, la, eh, la memoria, o sea, que se iban perdiendo y la persona iba siendo menos capaz de recordar la lista original ¿sí? a través del tiempo. Entonces, él, traba, él estudió tanto el aprendizaje de las listas, el recuerdo ¿sí? inmediato y también los, pre, los procesos relacionados con el olvido. Sí, cómo se iba olvidando y qué factores hacían que tú recordaras mejor que record olvidaras mejor. Entonces, esos trabajos fueron muy, muy interesantes. Eh, Devin Gauss. Ay, ¿dónde está? Esta se me Se, se me confundió el lugar. Evin eh, eh, Gauss va, va, va a tener este. Eh, eh, eh, a corto plazo, él entonces comienza a hablar de la memoria a corto plazo, él hace la diferencia entre memoria a corto y largo plazo y va siguiendo como la, la, la, la, la, la tradición de William James, ¿sí? y él encuentra que eh, las personas, después de eh, que escuchan las palabras, ellas eh, por lo general tienden a recordar las primeras palabras que se les dijeron, y las últimas palabras que se les, les dijeron, ¿no? Ese es el famoso efecto de posición serial o efecto de recencia, que recordar las últimas y el de primacía, recordar las primeras. El efecto de, de primacía y recencia, ¿no? Eso se utiliza en una gran cantidad de, de escenarios humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno hace, diseña una clase, cuando diseña un taller, cuando diseñas una intervención, cuando diseñas una sesión de, neuro, de, de terapia, cuando, cuando se hace un noticiero, cuando se hace cualquier tipo de escenario, de, de tú siempre tienes en cuenta que las personas se van a quedar por lo general con lo primero y con lo último. ¿sí? Entonces se acomoda las noticias que tú quieres que las personas recuerden al principio y al final. ¿sí? En una pancarta, en, en lo que sea. ¿sí? Bien. Y lo que está en el intermedio tiende a olvidarse de forma mucho más fácil. A menos que eh, lo que está en el medio se asocie semánticamente o sea muy saliente, o sea, que atrape el foco atencional. Si lo que está en el medio es algo muy eh, relevante, entonces bueno, pero, pero para que tú recuerdes lo intermedio tienes o que asociarlo semánticamente o que darle una ganancia eh, sensorial o, sea, eh, o atencional ¿sí? emocional movimiento, lo que sea. ¿no? Entonces si tú controlas, entonces ¿por qué Ewing usaba usaba eh, palabras sin sentido, pues porque las palabras sin sentido eliminaban el efecto de la, de la semántica. Tú no podías asociar semánticamente las palabras. Y por otro lado, el, eh, al ser simplemente sílabas, pues no tenían ni, ninguna, tenía ninguna saliencia o relevancia. ¿no? Si usaras, por ejemplo, groserías, ¿sí? Entonces, todas, o palabras sexuales, esas se recordarían más fácilmente por la saliencia, por la relevancia que tiene. ¿Listo? Este fue el tipo de cosas que estudió vengados descubrió esto que todavía se utiliza, el efecto de posición serial, y lo que dijo es que el efecto de recencia es debido a a que las últimas palabras o los últimos ítems caen todavía en memoria a corto plazo, mientras que los primeros son aquellos que se están codificando en memoria a largo plazo. Este efecto de, de primacía y recencia solamente es para el recobro a corto plazo. Cuando él medida ya a largo plazo, cuando él medía eh, minutos, horas, días después, el efecto se perdía, ya no se mantenía la, la primacía y la recencia. Bien, hasta acá una pregunta de Ebbinghaus y la historia otros eventos importantes iniciando el siglo XX pues fueron los descubrimientos de Donald Heff eh, eh, Donald Heff trabajo, su trabajo sobre asambleas neuronales sobre circuitos y sobre aprendiz, eh, sinapsis entonces va a proponer que en últimas a toda fuente de aprendizaje subyacen la, eh, conexiones nerviosas y eso es algo que se mantiene aún y es, eh, y es esa propuesta de Donald Heff Sí, es, eh, bueno, la memoria en últimas, el asiento de las memorias son las conexiones neuronales. Sí, si yo destruyo las conexiones neuronales, voy a destruir, voy a, en alguna forma voy a destruir la memoria. Y si yo fortalezco las conexiones neuronales, voy a formar, consolidar memorias. ¿sí? O almacenar memorias. entonces eh, las memorias van a depender de la fortaleza entre la sinapsis, de, eh, en la sinapsis entre neuronas, y eso todavía se mantiene como mantra hasta la actualidad, ¿no? O sea, los principios de plasticidad neuronal y cerebral que subyacen a los mecanismos de la memoria están cimentados sobre las propuestas de Donald Hebb, de hace casi eh, 80 años, 90 años, ¿sí? Entonces, eh, eh, esa propuesta Hebbiana fue muy interesante. Bueno, luego tenemos, ya también en esta primera parte, el famoso paciente H.M. Sí, que yo creo que ustedes lo, lo leyeron y ya lo hemos hablado y lo han escuchado por todas partes, ¿no? El señor Henry Molaison Aquí, si quieren ver la historia completa de Henry Molaison les dejo este video donde la cuentan muy bien. Eh, y el señor H.M., lo que eh, tenía epilepsia tratable con medicamentos, entonces lo que hicieron fue quitarle, sacarle los lugares que probablemente están generando la epilepsia que son los que están acá marcados ¿no? entonces a este señor le sacaron gran parte, no del hipocampo le acaba el hipocampo con todo lo que rodea el hipocampo hasta casi con las amígdalas ¿sí? entonces eh, porque una ablación del hipocampo no conlleva a una amnesia eh, hipocampal o tipo HM como la que se ha descrito ¿no? para tener una amnesia tan grave eh, como la de HM deben quitarte el hipocampo con todo lo que lo rodean, ¿sí? Por eso es que tenemos que quitarnos ese mito de la cabeza de que el hipocampo es el asiento del lugar de la memoria humana. No, eso no es cierto. ¿Sí? El hipocampo es muy importante, pero no lo es todo. Necesitamos la corteza hipocampal, el uncus, la corteza entorrinal, los núcleos, los cuerpos mamilares, los, ¿sí? todo este circuito de papés, las, las amígdalas, etc. ¿Sí? Entonces no es solamente el hipocampo. Y no es para todas las formas de memoria, es fácilmente para los mecanismos de codificación de la memoria episódica. ¿Qué es, de esta persona que nunca pudo volver a aprender nada nuevo? De, o sea, nada, nunca pudo recordar nada nuevo mejor. Desde que, esta fue la época en la que le hicieron la lesión, esta fue la, más o menos la edad en la que murió, en cerca de 55 años. O sea, 55 años en los que él no pudo crear nuevos recuerdos. ¿Sí? Aquí está un poco todos los estudios que se hicieron con H&M hasta el 2001, ¿sí? fecha más o menos en las que eh, va a morir H&M. Bueno. Y pues aquí se hizo un famoso Scoville, que fue el que le hizo la cirugía, y Brenda Milner, que fue la neuropsicóloga que lo evaluó. Bueno. Eh, aunque H&M nunca se acordó que lo hubieran evaluado. <risa> Hasta ahí el primer periodo histórico de los estudios de la memoria. El segundo periodo histórico de los estudios de la memoria, eh, pues tiene que ver con el, la, la incorporación de las teorías computacionales, de la neurociencia, de la neurociencia no, neurociencia cognitiva, no, de la ciencia cognitiva y este tipo de modelitos basados como en cajas y flechas. es lo que vamos a ver a partir de 1956, que es la época en la que se surge la, la, la ciencia cognitiva, allá en el MIT, ¿sí? eh, es que a partir de ese momento comienza a hablarse de, de una forma muy fuerte y muy robusta en todos los escenarios de la memoria como un proceso computacional, como manipulación de información. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que la memoria se entiende como sistema de almacenamiento de información, ¿sí? Eh, bien, y, y acá van los procesos. Entonces, el primer modelo computacional me, eh, informático de la memoria va a ser el modelo de Atkinson y Schiffrin en 1968. Atkinson y Schiffrin, entonces, él va a hablar de sistemas de la memoria, entonces, él va a hablar de tres sistemas, por eso se llama el modelo multialmaceno multisistémico de la memoria, entonces, tendríamos un sistema de memoria sensorial, un sistema de memoria eh, a corto plazo y un sistema de memoria a largo plazo, ¿no? que es como lo que más o menos eh, muchas personas entienden como la memoria. El sistema sensorial para, eh, tendría que ver con eh, poder integrar, o está sea, más relacionado con la Percepción que con la memoria propiamente dicha, simplemente con la capacidad de, por unos milisegundos o segundos de, manter, mantener, de, de, de poder unir las trazas o los componentes que, que, arma, que sirven para construir un estímulo, un percepto, lo vimos en, per, en percepción, entonces no vamos a profundizar mucho acá, entonces acá una memoria sensorial para eh, la visión, se le llamaba como memoria ecoica, una memoria, pa, eh, digo, icónica, qué pena, una memoria para lo auditivo, ecoica, una memoria para, lo, para el cuerpo, áptica, y así sucesivamente. ¿no? Eh, luego vendrían procesos atencionales de establecimiento de foco atencional, de acuerdo a su modelo, procesos de eh, manipulación o ¿no? de información o de experiencias en, a corto plazo, sin cambiar el foco atencional. Aquí lo, la clave de la memoria a corto plazo siempre va a ser mantener el foco atencional, en el cual tú mantienes la experiencia, las señales, el estímulo, la información, como lo quieras llamar, ¿sí? y unos mecanismos de almacenamiento, entonces, donde eh, eh, eh, quedaría esta experiencia, estas señales, esta información, lo que sea, como lo quieras llamar, en memoria a largo plazo. Esto no tiene nada de neurociencia, esto simplemente eran modelos basados en la conducta, modelos basados como en, en, en, en, en, en, en sistemas hipotéticos. ¿Sí? Y ya. Bueno. Y trató de explicar entonces el, el, la memoria y el olvido también. Entonces habló de los principios de interferencia, interferencia proactiva, interferencia retroactiva. ¿Sí? Muy bien. Luego otro, otra persona que más o menos al el, el mismo tiempo comenzó a formar sus, sus modelos de la memoria va a ser, va a ser George Miller. Miller, qué pena uno de los padres de la ciencia cognitiva, y él se va a centrar en estudiar la memoria a corto plazo. ¿sí? Entonces él va a proponer que los seres humanos tienen una capacidad a corto plazo para manipular información. Y a corto plazo, pues él dice que esa capacidad es tanto temporal como en términos de volumen. En términos de volumen, sería más o menos 7 más o men siete más menos 2, o sea, entre 5 y 9 es decir, que las personas podrían manipular más o menos entre 5 a 9 ítems o reactivos eh, principalmente a nivel a, a, a, en la modalidad auditiva siete palabras eh, siete números siete letras, sílabas etcétera, y que si uno los va uniendo entonces eh, podría pues ir aumentando la memoria, entonces ya no trabajas números individuales, sino números por parejas, pues podría ser ¿no? Eh, esto dependería de cada modalidad auditiva y, como, y pues ma, ahora actualmente se sabe que depende también de, de, las, de los componentes lingüísticos eh, sí, de los lenguajes. Eh, bueno, estaría el modelo de eh, Lockhart y Craig. Y, y Craig y Lockhart, en la, ya en la década de los 70, comienzan a hablar entonces sobre eh, niveles de procesamiento. ¿Sí? y él va a hablar de tres niveles de procesamiento, entonces, además de los, de, de, los, de los múltiples almacenes, de los múltiples sistemas, él habla de procesos, entonces se comienzan a hablar ya de los procesos. Entonces él habla de que hay unos niveles de procesamiento más superficiales, basados como en la forma de los objetos, eh, luego unos basados como en algunos componentes léxicos, y por último como el nivel más profundo, que sería ya cuando se hace comprensión en la semántica. ¿Sí? Eh, eh, también comienza a hablar ya de, de los tres eh, también procesos de la memoria Entonces él dice que para pasar de memoria de corto a largo plazo Debe codificarse la señal o la información o la experiencia Entonces hay unos mecanismos de codificación basados en esos niveles de procesamiento y esa codificación de ello dependería si se olvida o no. Entonces, si tú, por ejemplo, no, eh, no puedes codificar la señal, o sea, no la puedes volver un código capaz de ser manipulado más adelante, entonces ese, esa experiencia se va a perder, que es lo que le pasaría a los pacientes con amnesia anterógrada, ¿no? Que no logran codificar. Habría, eh, luego vendría un proceso de almacenamiento. Entonces, el proceso de almacenamiento sería para mantener eh, la señal, la información, la experiencia en memoria a largo plazo, ¿sí? y si se degrada la información que está a la largo plazo, pues hablaríamos de un proceso de olvido. Pero también habría un proceso de recobro, ¿sí? de recuperación. Y si tú no logras, si fallas para recordar, él comienza a hacer todo el trabajo de, que, eh, de por qué podrían fall eh, haber fallas para el recobro, ellos mejor sus tareas. Entonces comienza a hablar también sobre interferencia, sobre los problemas de como ejecutivos para el recobro, eh, la importancia del lenguaje o las estrategias mnemotécnicas para el recobro, etcétera. ¿sí? Bien, eso lo vamos a ver con más, con más detalle más adelante. Y el último periodo ya para cerrar esta parte de la historia, pues eso es un, eh, es un periodo basado en neurociencia cognitiva, recuerden siempre que la neurociencia cognitiva tiene que ver ya con el uso de neuroimágenes principalmente, ¿sí? Y aquí uno de los personajes más famosos va a ser Endel Tulbing, el modelo de Tulving y de Daniel Schafter, Entonces se mezclan pacientes con eh, diseños de investigación usando neuroimágenes funcionales del cerebro, ¿sí? Tratan de integrar los, las conceptualizaciones de procesos tipo CRIC y LOCAL con las de sistemas de Atkinson y Shiffrin. ¿sí? Eh, se fracciona la, la memoria en subtipos de memoria. Se habla ya no de la memoria, sino se habla de subtipos, de múltiples formas o sistemas de memoria. Cada uno puede llegar a ser independiente más o menos. Eh, se, se incluyen los, los, los estudios de neuroimagen, los pacientes, los modelos animales, una gran cantidad de evidencias neurociencias para estudiar las memorias, bien. Y el principal modelo es el de Endel Tulving en el este tercer nivel, ¿no? El modelo de Endel Tulving nos habla que la memoria puede podemos dividirla por eh, temporalmente, sí, es Temporalmente tendríamos a muy corto plazo la memoria sensorial, que básicamente estaría relacionada con la percepción y tendría que ver con un orden de los milisegundos eh, a unos pocos segundos. La memoria a corto plazo tendría que ver con los procesos atencionales y básicamente con el foco atencional tiene que ver con unos segundos a minutos. Y hay una extensión de la memoria cuando tú manipulas, cuando Resuelves problemas usando la memoria a corto plazo, hablaríamos de memoria de trabajo. Habría ¿sí? memoria de largo plazo, la cual más que una división temporal es una división de cambio funcional por un cambio de foco atencional. Cuando se cambia el foco atencional hacia otras tareas, ¿sí? ya estaríamos hablando de memoria a largo plazo. ¿sí? Si es muy reciente, algunos la llaman como memoria reciente, memoria inmediata. Sí, esto es entre memoria reciente inmediata en neuropsicología bien aquí tendríamos dos divisiones de la memoria a largo plazo la, la, la, la, la división explícita y la división implícita lo explícito es siempre regulado, controlado a través del uso del lenguaje accesible a la conciencia es decir que tú puedes darte cuenta de el tipo de eh, de lo que sabes sí, entonces esto es poder eh, los recuerdos, básicamente, que es también denominada memoria declarativa, con dos componentes, uno episódico, saber lo que hemos vivido, el dónde, el cuándo y el cómo se vivió, y la memoria semántica, el saber qué, sí, qué son las cosas, las teorías, los conceptos. Por el lado de lo implícito tendríamos las memorias para procedimientos, las habilidades, y aquí entran las habilidades motoras. Y mentales, también habilidades motoras y cognitivas. Aquí entrarían también lo, los componentes de facilitación o priming. Y por último, lo, eh, las memorias asociativas, como los condicionamientos, habitación, etc. Este sería el famoso modelo de endel Tulving de Daniel Shafter, ya basados más como en sistemas y procesos. Muy bien. Y... Eh, para, este y en, para este modelo, pues tendríamos diferentes componentes cerebrales. Entonces, por ejemplo, para la memoria es e espacial y, y episódica. Vamos a ver que hay componentes del lóbulo temporal medial muy relevantes para la memoria semántica, principalmente componentes corticales, redes a extensamente distribuidas. Eh, dependiendo la naturaleza de los conceptos, pero principalmente el eh, lóbulo temporal eh, inferior y medial, la corteza, el giro temporal inferior y medial lateral, para la memoria procedimental muy importante los componentes piramidales de eh, los ganglios basales, el cerebelo y las cortezas premotoras y motoras suplementarias para la eh, facilitación, cor diferentes cortezas cerebrales también, depende de qué es lo que esté facilitando, el condicionamiento dependerá también de eh, componentes límbicos como las amitas, los, los núcleos sectales, el cíngulo y componentes eh, de respuesta motora como el cerebelo. ¿Sí? Listo. Entonces, esto sería a grosso modo la historia por los modelos de la memoria. ¿Alguna pregunta hasta acá?